una cosa es perdonar y otra muy diferente es volver a confiar muchos creen que por el simple hecho de perdonarles volvemos a confiar en ellos <ríe> Qué equivocados están no hay que poner los pies sobre la tierra hola Bienvenidos a Vilifers. Les saluda Ricardo Niño. Y me complace tenerlos nuevamente por acá. Me hace bastante feliz. ¿Y saben qué es lo peor? Que esas personas que nos hieren, luego de que las perdonamos, se molestan porque no podemos darles la mínima confianza que alguna vez tuvieron. Eso me parece un poco estúpido, la verdad. Es que... Cualquiera que sabe todo lo que conlleva una traición, sabe perfectamente lo que me refiero. Si ya perdonar resulta difícil, imagínense volver a confiar. Hacer como si nada ha pasado. No aquel que nos traiciona una vez debe aceptar que la desconfianza le puede jugar en contra y no puede sentir molestia por ello porque en realidad es un sentimiento que solo ha causado él o ella perdonar a veces se vuelve un acto heroico las personas que lo reciben se sienten bendecidas y aquellas que lo dan siempre y cuando lo hagan desde el corazón se sienten bien consigo mismas es un sentimiento bonito pero no todos saben apreciarlo no quiero decir que no todos merecen ser perdonados porque estaría mal si no perdonamos comienzan a crecer en nosotros sentimientos verdaderamente terribles aquí te digo que perdones y no lo hagas por aquella persona que te hizo mal hazlo por ti porque lo necesitas porque tu alma lo necesita si no perdonas no podrás continuar por más que lo intentes sencillamente no podrás porque habrá algo que te lo impida y será ese sentimiento tan frío que nunca lograste eliminar la confianza es un valor que todos tienen pero que pocos saben cómo cuidarla la confianza o pueden dártela o deberás ganártela esta decisión depende de tus acciones por supuesto que si las malas superan en gran cantidad a las buenas ganarte la confianza de alguien no será nada fácil incluso querrás desistir en más de una vez conseguir confiar en alguien no es nada sencillo amigos Así que cuando pidas que confíen en ti, especialmente luego de haber fallado, estudia muy bien la situación, recuerda que no actuaste de la mejor manera, recuerda que tus actos hirieron y que por supuesto dichas acciones influyen directamente en la decisión. Volver a confiar es muy difícil. Vamos a ver las cosas desde la otra persona ahora. Ella debe sentirse devastada. Y es muy probable que aún sienta amor en su corazón. Pero así como siente amor, también siente algo de rencor y mucha, mucha desconfianza. Tanta que le impide pensar en si darte una oportunidad o no. No es nada fácil estar en guerra con nuestra mente y corazón. Por un lado ya considera que una nueva oportunidad sería fatal. Y por el otro está él aferrándose a ese amor. A ese poco amor que aún queda en su interior. Entendamos que la confianza no es un derecho, nadie está obligado a confiar en nosotros, nadie está obligado a dejar en manos de otros sus sentimientos, porque aún no lo aceptemos. Confiar se trata de eso. Si alguien se atreve a poner su confianza en nuestras manos, es nuestro deber pensar que esta es un tesoro muy grande, del cual debemos cuidar, ella comienza a formar parte de ti, y como tal deberás protegerla. Sé que suena difícil, pero si alguien nos decepciona, lo mejor que podemos hacer es perdonar, luego de eso puedes comenzar a pensar si confiar en ella o no escúchame bien pensar porque antes de tomar esa decisión tan importante debes analizar muy bien la situación por lo general cuando las personas piden perdón es porque se sienten arrepentidas y eso lo puedes notar en sus actos entonces enfócate más en esos actos en si de verdad ha cambiado una vez que notes que lo ha hecho puedes comenzar a confiar pero primero debes confiar en ti sí en que en que eso te ayudará y bueno en caso de que algo salga mal no volverás a caer será como una promesa que te harás a ti mismo eso ayudará lanzarse al agua que alguna vez estuvo infestada de tiburones no es nada fácil especialmente cuando no hemos revisado si alguno continúa por ahí recuperar la confianza en alguien puede llegar a ser algo muy complicado es un arduo trabajo uno que necesita tiempo uno que la presión no ayuda en lo absoluto si decides perdonar y volver a confiar debes estar atento con seguridad, te digo que hay personas que solo fingen cambiar y cuando por fin logran tener tu confianza, vuelven a ser las de antes. En caso de ocurrir eso, evita que tu corazón tome las decisiones. Porque la verdad, este pensará que esa persona sí va a cambiar, cuando en el fondo sabes que no es así. Porque cualquiera que reciba una segunda oportunidad y con ello nuevo bodo de confianza, y aún así no cambie, es la mejor señal para entender que debes alejarte de ahí. Sin darte cuenta, la relación se vuelve un poco tóxica. Y si no haces algo al respecto con ella, la confianza que alguna vez tuviste en ti se esfumará. Hey, pero si en realidad no eres el traicionado sino el que traiciona, y si de verdad quieres que confíe en ti, inicia por pedir perdón pero no lo hagas solo para sentirte bien, no, piensa en la otra persona también, demuéstrale que estás arrepentido de lo que has hecho, demuéstrale que, en caso de ella, darte una nueva oportunidad, esta vez sí sabrás apreciarla, hazle entender que no se va a equivocar, pero debes comprender que, si ella no logra confiar en ti, no puedes reprocharle nada, al fin y al cabo el culpable de que ella dude eres tú. Si no logras conseguir que confíe y sabes que hay algo en ti que debes cambiar, hazlo. Cambia. Hazlo porque sabes que es necesario. Hazlo porque sabes que te hará bien y tal vez ese cambio te abra muchas puertas. Asegúrate de ser siempre tu mejor versión. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video.